va, bienvenidos a los conjurados, en esta ocasión me da mucho gusto recibir a Humberto Aguilar Coronado, les comentaba a los amigos de Instagram, son varios los temitas, a ver si nos da tiempo, a ver pues, si nos da tiempo. Si no regresamos dentro de 15 Órale, bueno, ahí va, ahí va, de una vez, uno, las alianzas, qué onda con, a nivel nacional obviamente, la alianza del de PAN con el PRI, sobre todo, por aquellas conversaciones no no deseadas y que salieron al aire de Alito, ¿no? esto cuánto afecta la alianza aquí en, en el Estado para el 2024, ese es un tema, otro tema, qué pasa con la alianza ahora al interior de Acción Nacional, ¿Sí va en serio la... Ahora sí que el reencuentro entre Genoveva Huerta y el alcalde Eduardo Rivera, que ya hay un match y está interesante esto, o no, o sí o no. Bueno, por favor, ¿nos vas a contar esto? ¿También? El 5 de junio, elecciones 5 de junio, ¿cómo le va a ir al pan? ¿También? Y bueno, y un caso muy doloroso y que nos tiene a muchos y a muchas con la zozobra. ¿Qué pasa con el feminicidio de Cecilia Monzón? No hay resultados, ya son nueve días. Le comentaba al tigre que a las cinco de la tarde fue una misa, ¿no? que, que estuvo al frente de su familia, sus amigos más cercanos, etc. Pero no hay una, una respuesta, no, no se ve que haya intenciones, no sabemos, pero los tiempos están pasando y estamos preocupados. ¿Por dónde Listo. empezamos? Este es así como el banquete, ¿por dónde empezamos? Listo, entonces? me parece que por el tema más sensible, ¿no? el tema del asesinato de Cecilia uh -huh. Monzón, yo lo escribí en Palabra de Tigre esta semana, sí. no tuve el gusto de conocerla, pero eso no quiere decir que no me duela este asesinato como el asesinato de muchas otras mujeres que ha habido en nuestro país, 11 asesinatos diarios en el país, y la autoridad no dice nada. E incluso, perdón que te interrumpa, eh, esta manifestación que hubo en la fiscalía, eh, estuviste tú ahí y este, y la verdad es que a mí me gustó por, obviamente, eh, tu calidad de diputado ¿no? de esta región de Las Cholulas, pues tenías que estar, ahí fue el asesinato, eh, pero también me gustó esa sensibilidad, ¿no? de que también los hombres... Están respaldando este movimiento de colectivos, principalmente, que estuvo ahí alzando la voz, exigiendo tanto al gobernador como al fiscal, pues que se pongan a trabajar y queden con los responsables de esto. Entonces, sí me gustó que estuvieras ahí. Muchas gracias. No me gustó que no hubo muchas políticas. Sí, fíjate que eh, habíamos pocos hombres, ¿eh? habíamos pocos hombres, y los que estuvimos no íbamos en un papel protagónico, no, no, y se les vio fuimos Estaban a apoyar debajo del arbolito, ahí, ahí estabas no, yo no, estaba en el puro sol bueno, en ese te <risa> tenía ahí como en el arbolito no, tantito, estabas estaba el, a plomo estaba en el puro sol estaba en el puro sol, y bueno fui acompañado de mis hijas y de mujer manifestando la solidaridad que los hombres tenemos que presentar en este tipo de casos y en todos los demás mis hijas las dos son abogadas las dos respetan y creen en la defensa de los derechos humanos las dos creen y defienden los derechos de las mujeres como lo hizo la abogada uh -huh. Cecilia Monzón entonces no tenía yo más que apoyarlas a ellas y apoyar esta petición esta exigencia al fiscal decirle oiga si le pidieron ayuda le pidieron que la cuidara ¿por qué no la cuidó? No? Eso es lo primero que tiene que responder el fiscal y después llegar a fondo en la investigación. Ya pasaron nueve días, Erika. nueve días que, como dicen en España, y la fiscalía no ha dicho ni mu. Entonces, es terrible, es terrible que estemos en un escenario en el cual haya este tipo de crímenes, de asesinatos, ...que se vieron solamente en los noventas en Colombia... ...y ahí mataron a jueces, magistrados, sí. candidatos presidenciales, legisladores... ...no puede ser que en el país sea el primer caso... ...por lo menos conocido y visto... ...de asesinar a alguien en una motocicleta con dos sicarios... ...digo, ya parece casi eh, natural, tranquilo que entren sicarios a un restaurante y maten a la persona que van por ella. Ya parece que es eh, ¿En natural una iglesia? en una iglesia sí. o en sí. un hotel. No, pero esto está bien complicado porque eh, lo hacen a la luz del día. Saben que están siendo grabados por las cámaras eh, de los municipios y sin embargo lo hacen y cometen un, un, un asesinato que lastima no solo a la sociedad, a la propia familia. O sea, a ver, ¿y esos asesinos estarán pensando en el niño que dejaron huérfano que no tiene padre ni madre? Pregunto. Claro. Aquí... Eh... Esto, esto es grave también, Humberto, porque no se están tomando ningún tipo de medidas. O sea, una vez que hubo esta gravísima omisión que dio como resultado un asesinato, bueno, ¿qué medidas se están tomando ya, del ya, ante eh, el, el, eh, la actuación de la fiscalía, de los ministerios públicos, de nada? O sea, esto es lo preocupante. Eh, eh, ¿Quiénes fueron los funcionarios, los encargados de rechazar esta protección que pedía Cecilia? Bueno, ¿quiénes fueron los responsables? Por lo menos, córrelos. Claro. O sea, es lo menos. Eso no está pasando tampoco. No, pero fíjate que el, la descomposición viene desde sí. el nivel federal. A ver, sí. el fin de semana el presidente va a Sinaloa. Por, creo que quinta vez a Madrid ¿no? Como si Madrid fuera el Nueva York de, de este país va y no lo dejan transitar sin problema pero a los periodistas los re, detiene un re, es que yeah. las palabras los detiene un retén de gente que no son militares vestidos de militares Ciertamente uh -huh. si los dejan pasar y cuando le preguntan al presidente oiga ¿qué está pasando? ah no pasó nada, los dejaron pasar Oiga, no, esos tipos no tienen por qué tener un retén que además es inconstitucional por la autoridad. Pero si lo hacen gente vestida de militares que sabemos que pueden pertenecer a la delincuencia organizada, evidentemente que pues está mal desde el principio. Entonces, yo creo que esto tiene que cambiar y la autoridad tiene que asumir su responsabilidad para... Poder dar resultados. Digo, nueve días después y no haber presentado una sola, una sola muestra de avance en la investigación me parece muy grave. ¿no? Así es. Eh, como diputado federal, ¿cuál es tu postura? Ah, bueno, presentamos un punto de acuerdo, Carolina sí. Borregar y yo eh, la semana pasada, esta semana probablemente lo podamos votar en el sentido de pedirle a la Fiscalía General del Estado de Puebla que acelere las investigaciones y que lo haga bajo cuatro principios básicos que eh, un ministro de la Corte manifestó cuando un feminicidio en San Luis Potosí que fue muy sonado, ¿no? que tiene que ser una investigación exhaustiva, tiene que ser una investigación diligente, tiene que ser una investigación Apegada a los principios del derecho y sobre todo apegada a la perspectiva de género, sí. para que si hay posibilidad de calificarlo como feminicidio, que se haga como tal. ¿no? Hoy por hoy yo he sido muy cuidadoso y he dicho, esto es un asesinato artero de una mujer en plena luz del día. Vamos a ver si se configuran los elementos para calificarlo como feminicidio uh -huh. bueno, lo dijo el presidente lo dijo también el uh -huh. gobernador que era un feminicidio, pero si sí, efectivamente eh, eh, se tiene que catalogar de, de manera legal pues. Uh -huh. ¿no? exacto entonces, bueno bah, este es uno de los grandes pendientes, pendientes que hay, porque ese mismo día hubo otros tres eh, feminicidios en Puebla en Puebla, claro junto con el de Cecilia y Cecilia, bueno, ya trascendió, incluso ya lo publicó El País, ¿no? en Europa, está la nota también en Checo, en Polaco, está en, en varias partes del continente europeo, esta nota trascendió fronteras. Qué pena que no este tipo de situaciones, México está allá, pero... Yo creo que el caso de Cecilia eh, va a ser tan eh, emblemático, representativo, en esta lógica de la definición de la justicia y su actuación como el caso de Devani en Monterrey en Nuevo León ¿no? sí. con toda la tristeza del mundo nos enteramos de lo que pasó pero uh -huh. que los ojos se pusieron alerta porque en el momento también en el que estaba investigando el caso de Devani, otros tantos casos sí. de feminicidios estaban actualizados por supuesto ¿no? okay. Humberto Aguilar Coronado ¿qué va a pasar el 5 de junio? ¿Cómo va a quedar parado Acción Nacional? ¿Esto qué significa para el 24 que es? Bueno, la batalla de las reinas de las batallas. Claro. ¿Cómo tú ves esto? Lo que sí te puedo decir es que se equivocaron los de la 4T y los morenos y la, los eh, fanáticos de López Obrador. No van a ganar las seis elecciones, de entrada porque ya sabes que en todos lados dicen que nos van a ganar sí, y nos van sí. a aplastar y que nos vamos a ir al basurero de la historia uh -huh. que, no tiene ni idea de lo que es eso pero bueno, <risa> démoslo por hecho no, yo creo que vamos muy bien en Aguascalientes, uh -huh. vamos muy bien en Durango vamos muy bien en Tamaulipas y vamos subiendo significativamente en eh, el estado de Hidalgo uh -huh. creo que las elecciones de Quintana Roo y de Oaxaca sí están siendo un poco complicadas para la alianza uh -huh. pero los otros estados la verdad es que sí nos dan la posibilidad de ganar además tú me conoces yo soy de los que piensa que un resultado electoral se define hasta el día de la elección hay muchos datos y elementos sí, claro. que pueden afectar o no una, eh, una elección ahí está por ejemplo el caso de estas filtraciones de supuestas conversaciones del presidente nacional del PRI ...que seguramente van a poder afectar a las elecciones que estamos llevando, ¿no? Sí, sí va a afectar. Sin duda. Todos Ajá. los actos, acciones, declaraciones, hechos que se suceden en el proceso electoral... ...afectan a el resultado electoral. Lo pueden hacer a favor o lo pueden hacer en contra. Por eso a mí me parece que es fundamental que el presidente del PRI aclare este, este tema para que, eh, bueno, yo tengo una, no, una. Está muy cañón. Yo tengo una expresión que declare para que aclare, ¿no? Ajá, sí, claro. Es mi voz, pero no es mi voz. No, bueno. <risa> ya lo dijo. Eso no, lo no, estoy... no, no, no. <risa> no, pero no nada más le falta. Es, <risa> que, es que ahí sí, ¿no? Le, o sea, está cañón. Todo, todo está. Pero mira, en este país vamos a seguir teniéndose problemas en tanto no haya un delincuente que graba conversaciones ilegales que esté en la cárcel. Llámenla como le llame ¿eh? uh -huh. En el gobierno de Moreno Valle En el gobierno de Peña Nieto En el gobierno de López Obrador Grabar conversaciones telefónicas es ilegal A menos que haya una orden judicial Y esta no la vida. Uh -huh. Después de eso, ok, vamos a ver cuál es el contenido del, De la grabación Y el imputado que lo aclaran, ¿no? Híjole, está cañón, oye, esto no merma el pan de decir, oye, yo voy a ir aliado tuyo, bueno, híjole hay mucha gente, pero no solo eso, o sea a ver, yo que tengo 40 años el pan, hay gente que me dice, ¿cómo? pues si combatimos al PRI de entonces, y el PRI de entonces, ¿quién era? pues Barlet López Obrador, ¿San? este Ricardo Monreal y compañía ¿quién es Morena de hoy? pues Barlet Moreno, este Moreno vaya, no ya se Moreno. Bartlett, este Monreal sí. y López Obrador, ese es Morena de hoy. Por eso lo estamos combatiendo. Ahora, ¿quién está en el PRI ahora? Bueno, ciertamente es una nueva generación con la que nosotros no combatimos en ese entonces y habrá que sumar en el esfuerzo. Tú sabes, mi expresión clásica es, queremos ganar, queremos que Morena se vaya, uh -huh. vamos unidos, juntos, todos y en la misma dirección. Ok. Ok, bueno, ahí queda claro esta, esta postura a nivel nacional, en donde tú también tienes injerencia por esta coordinación de diputados federales sí. del PAN, y bueno, y también pues por la cercanía que tienes con eh, grupos populares del de PAN a nivel nacional. Pero a ver, ¿qué pasa con esta alianza que se está construyendo en los estados, que podría darse como un efecto eh, dominó de una manera más natural?, pero pues aquí, a ver, ya hay una posición que ya se están poniendo como que a pensar ambas partes. Una es la del PRI eh, estatal, en donde dicen, sí vamos, pero el PRI tiene que ser protagonista, o va para la gubernatura o va para el alcalde de Puebla. Esa es una perspectiva ¿no? que lo ha comentado Jorge Estefan, Néstor Camarillo, en fin, ¿no? Y también por parte de ustedes de Acción Nacional, ya también como que están poniendo las piezas así de, no, no, sí, somos compadres, pero espérate, o sea, por ejemplo, Osvaldo Jiménez comenta, él ha sido hasta el momento el único que ha alzado la mano porque quiere ir por la alcaldía de Puebla. ¿no? también se dice de Mario Riestra, se dice de Eduardo Alcántara hasta de Carolina Boregar que podría ir por la onda de género y que pues no hay mujeres pues ella es la que más se ha movido tiene más presencia, etcétera, ya la están metiendo en este costal pero él que ya alzó la mano dice a ver, esto que está diciendo el PRI esto sí no va a poder ser Esta, eh, tanto la gubernatura como la alcaldía de Puebla le tocan al PAN por una cuestión numérica y de lógica no hay más el pan eh, el PRI. el pan si sí tiene representación tiene más partido que el puntaje del pri. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Si fuéramos únicamente aliados con el pri me parece que tendría lógica esta expresión, pero yo insisto en que debemos ir muchos más actores políticos en esta alianza. Pan pri prd movimiento ciudadano y la sociedad civil pueden presentar sus cartas sin duda el PAN tiene los mejores números en Puebla por lo tanto se van a voltear los ciudadanos a ver que el PAN presente a la candidata o el candidato a la gubernatura del Estado que el PAN presente al candidato o a la candidata a la presidencia municipal pero nos, nos eh, enfrentamos a una lógica eh, no solamente numérica sino política en cuanto a que si vamos cinco entes definidos evidentemente todo el mundo quiere participar, ¿no? claro. pero además tenemos el tema de la igualdad sustantiva ¿sí? Eh, eh, sí es nadie es puede problema. decir ahorita cuál es el bloque que va a definir la autoridad electoral para hombres, mujeres etcétera, ¿no? todo esto, entonces yo me esperaría, yo creo que lo que sí debemos hacer es levantar la mano o que otros actores políticos, organizaciones de la sociedad, asociaciones digan, es que en el PAN, ¿quiénes están para la gubernatura? A ver, uh -huh. con toda honestidad. Pues la verdad es que mucha gente cree que Lalo Rivera debe ser el candidato porque, eh, digamos, es el mejor posicionado. Pues sí, pero mucha ¿Y es gente... El es el presidente ahorita? municipal. Y mucha gente está volteando a ver al tigre, es, oye, tigre tú, ¿no? O mucha gente dice, Yanatel, ¿por qué no? Uh -huh. no he escuchado más nombres a la gobernatura uh -huh. a la alcaldía he escuchado del PAN a Osvaldo Jiménez a Lalo Alcántara uh -huh. a Mario Riestra y aquí se escuchó por primera vez el nombre de Carolina que a mí por supuesto que me encanta que esté en esta lógica y que entre del PRI que se ha escuchado para la gobernatura a nadie porque me parece que no ellos mismos Consideran que no les alcanza Para la gubernatura ¿Te acuerdas que ventanearon a Blanca Alcalá? Sí Y Blanca Alcalá vino acá y le pregunté dijo, no, a mí ni me suban, ni exacto, me vean exacto. O sea, ¿no? Ahora sí que exacto. La, el haz que tienen ahí exacto. Dijo, yo lo voy A mí si alguien me dice, oye tú Tigre Vas a la si sí, se necesita Y se tiene que Pero cuentan conmigo Y soy candidato voy a ser gobernador Claro ah. ...falta construir... ...muchas cosas... ...me explico... Uh -huh. ...como... ...a mí me gusta mucho... ...la actitud de Osvaldo... Es decir... ...a ver... ...yo sí quiero... ...yo sí voy... ...hay que construir mucho... ...tampoco se puede... ...ahorita asegurar... ...que las candidaturas... ...son del PAN... ...o del PRI... ...o del PRD... Mm, ...tú sabes mi lógica... Sí. ...en política... ...60 segundos... ...es mucho tiempo... ...y 3 años... ...6 años... ...es un poquito tiempo... Uh -huh. ...así ¿no? es... ...entonces... Eh, en esta perspectiva, falta mucha agua que corra del ya puente y, y, y faltan todavía muchas definiciones. Definitivamente. Para... Qué bueno, y siempre lo he dicho yo. Oye, había... Néstor también quiere, ¿eh? Ya dijo, que Néstor? quiere pues, el del PRI como. Ah, pero pensé en Néstor Gordillo, dije, perdón. Perdón, mi Néstor que me dijo. No, no, no había escuchado eso. Va, Él dice que. Está va. bien, pero esa es la lógica que yo tengo. A ver, el que quiera que levante la mano, digamos ah. como decían ahí en el rancho, ¿no? El que se sienta con patas de gallo, que dé un paso al frente. Pues adelante. Y qué bueno que digan esto, y qué bueno que digan otros del PRI, qué Está bien, para que en el momento de la toma de decisiones ya sepamos quién quiere ir a la gubernatura, quién quiere ir a la presidencia mm. municipal, quién quiere ir a las diputaciones, al Senado en fin, mm. faltan muchas ya. cosas okay. pero entonces, a ver en esta lógica, no es todo el pastel palpado, no, por supuesto que no y además yo lo he dicho, ¿eh? lo dije en mi intervención cuando se instaló el Frente Cívico Poblano, dije, si algo le estamos pidiendo a los partidos es generosidad, es decir abrir las puertas a la posibilidad, incluso de que el candidato o la candidata a la gobernatura no se da el pan. Uh -huh. Que incluso el candidato o la candidata a la presidencia municipal no se da el pan. Hasta ese ex extremo, que no es extremo, hasta esa lógica estoy opuesto porque creo que debemos ir todos juntos. Yeah. Hoy Ricardo Anaya, este, en su eh, video semanal, uh -huh. lo dijo muy claro. A ver, eh, lo que se requiere ahorita es unidad. Después... Nos ponemos de acuerdo en quién va a ser la o el candidato, ¿no? Uh -huh. Pero evidentemente es como si otro me pregunta, oye, del pan, ¿quién a la presidencia de la República? A ver, no, yo no veo. Pero yo yo digo que para ser candidato debes de querer, no te tienen que ir a tocar la sí, puerta. Sí. Oye, Erika, eh, tú quieres ser candidata, no. Oye, sí, inscríbete, no. Para ser candidato tienes que querer. Y los que han dicho que sí quieren, son dos. Uh -huh. Santiago Krill uh -huh. y Lili uh -huh. Entonces, bueno, probablemente se sumen otros después. Pero hasta ahora, son los únicos que han dicho, yo voy adelante, ¿no? Ya. Yeah. Ok. Así como cuando yo dije, yo voy por la diputación en el distrito de ellos me dijeron, ¿estás loco? ¿Vas a perder? Sí. Yo dije, no, voy a ganar porque yo sé cómo. Así es. Y si sí supiste cómo. Bueno. Oye, a ver, eh, comentaste del de 5 de junio que tú ves que la perspectiva de que le puede ir bien al PAN. Sí. ¿no? Ahora, a la alianza, de, yo diría. A la alianza, uh -huh. ok. Eh, en caso de que así fuera, ¿cuál es, sería la lectura para proyectarse en el 24? Si es una antesala de algo o no lo es, esta elección del 5 de junio, y si es que el PAN ¿no? se lleva algunas palomitas, que dice que Morena que no, bueno, ya lo vamos a ver el 5 de junio, eh, ¿cuál es esta lectura para el 24? Primer paso, detener la reforma eléctrica, mucha gente pensó que el PRI se iba a pandear, no se pandearon, la oposición se fortalece, y da un paso hacia adelante en la construcción de la posible alianza para el 24. Uh -huh. No es todo, pero fue un paso importante. Sí. Tú imagínate que no hubiéramos logrado este objetivo. Uh -huh. No, no. Ahorita sí, no, no. Bueno. no habría manera de que alguien pensara en la alianza. ¿no? Claro bueno, que no. Segunda aduana, el 5 de julio. Uh -huh. ¿Cómo nos va a ir aliados en diferentes estados? Creo que aquí quien tiene una alta responsabilidad es Movimiento Ciudadano porque en Durango, por ejemplo con un 6% de aprobación es probable que sea quien defina la elección uh -huh. y es probable que sea o para el PAN o para eh, Morena ¿qué carga va a tener Movimiento Ciudadano en este, en este asunto? Uh -huh. en Tamaulipas también en Aguascalientes, parece no significar una, un porcentaje importante para hacer la diferencia. Y sin embargo, ahí está. Entonces, yo creo sinceramente que eh, esta segunda aduana para la coalición futura, uh -huh. para la alianza, va a ser fundamental. No es el todo, ¿eh? Uh -huh. Si ganamos tres, no nos pongamos el sombrero que ya ganamos el 24, ¿eh? No. Faltan todavía otras aduanas claro, que claro. construir, otras formas que hay que sortear. O sea, pues yo entiendo muy bien que el presidente del PRI diga que quiere ser candidato a la presidencia de la República. Está bien, pero pues hay que ver cómo está en las encuestas, ¿no? Claro. Yo entiendo que el Movimiento Ciudadano quiera que Luis Donaldo Colosio sea esa era candidato, mi siguiente pregunta. Es pues el candidato a la presidencia de la República. Está bien. Pero si Luis Donaldo Colosio no quiere, hoy es un muchacho que tiene mucho talento. Oye, no le, vaya pasar, chavito, no le va a pasar no lo que le pasó a Ricardo Anaya, ¿no? que por hacerse la candidatura, ve cómo nos fue al pan en la elección Ajá. anterior. no Esto es lo que, a ver, yo te quería preguntar. A ver, pero, pero espérate. Primero leo, porque ya se nos juntó aquí el chingado. No. A ver, Miguel Ramírez, Jorge Gurser... Eh, Jorge Rivera nos está viendo y dice, Gurser Jorge, ¿lo conoces? Gurser, ¿no? Gurser, okay. ajá, dice dice, saludos a mi diputado que no sabe si tirar la leche o sacarla, dice o sea, dice, no es broma, así lo dijo respetuosamente dice él, dice espera, no, déjame explicar esto, no Jorge, es que lo entendieron mal Me invitaron un día a un evento eh, de, eh, Donde ponen en San Andrés Cholula una, eh, Unos módulos Para que las mujeres Que están lactando Puedan sí. darle a los hijos este, Jorge El término tirar la leche Es un término sí. universalmente Utilizado por las mujeres ¿eh? sí. no, no, no me malentiendan Así lo dicen las mujeres Cuando no les dan leche a sus hijos, a sus bebés, lo que tienen que hacer es tirarse la leche. Tan sí. es así que hay este en la farmacia tú puedes ir a comprar sí. uno, bueno, tú no, pues este una mujer un un tiraleche, un tira leche se llama, llama así leche se, se me llama. No me tomen a malas cosas, yo sí utilizo y sé el lenguaje. Dije que por supuesto las mujeres ya no tenían que ir a tirar la leche al baño. Ahí tenían sí. un espacio para darles leche sí. a sus hijos. Así es. Lo que pasa es que, pues si no se conocen los términos, pues claro que... Se presta hacen. confusión. Yo dije, ¿y ahora qué onda? Dije, sí. no, pues quién sabe, ¿no? Ah, ya. Es ¿Eso cuándo fue? Eso fue hace como 10 días ahí en San Luis. Ah, leche. pues mira, te, te, está, te sí. está checando. No, te bueno, pues, está Póngate bien. Jorge está viendo. Está bien, Jorge, así es esto. Okay. Pero es el tema. Yo te invito a que vayas a una farmacia y pidas un tiraleche. Así se llaman las cosas. Sí, así se o llaman. O que le preguntes a tu mamá o a tu hermana o a tu esposa si alguna vez ha tirado la leche. Así es este tema en eh, la relación con el bebé, eh, trabajo y tal. Sí, de acuerdo. Aranzazú Fuentes Limón dice, bueno, pero aclaró que no era su área y pido disculpas por si cometía un error. Dijo este, Aranzazú. Oye, a ver, yo, yo no entiendo, aquí hay muchas cosas. Dice... Pues que estudie, dice mi diputado, te dice Jorge, Este, pero bueno, ya te explicó cómo está la terminología, Patricia Rosete nos está viendo, Laura Cruz también, Fabián Pastrana, eh, Valentín Juárez también, José Fermín Sánchez, dice Carlos Carpinteiro, dice saludos al diputado Humberto Aguilar, Puebla necesita más diputados como el gran labor, el que hace en su partido, y, y Jorge, bueno, te vuelve, dice... Dice, y Moreno Valle también era priista en Puebla. Dice, no seamos olvidadizos. No, no, no, ahora me queda claro porque siempre fue priista, eh. entró al PAN, hizo de una corriente el Moreno morenovallismo que se uh -huh. acabó cuando murió Moreno Valle y los uh -huh. que no eran priistas se fueron del PAN y los que no eran poblanos se fueron de Puebla. Uh -huh. Lo he dicho, no, no, lo he dicho siempre. Sí, sí. Eso eso sí. Luego, a ver, dice José Fermín Sánchez Montalvo Dice, ya se van los de Morena Los de Morena, ¿verdad? Eso te refieres Oscar Camacho también nos está viendo Y eh, dice, no, bueno, dice José Fermín Ya se van, ¿no? Los de Morena ¿no? Y dice Jorge, dice Gurser Dice, no, los del pan No, bueno, ya, odia a todos los panistas <risa> Está bien, bueno, cada quien sus El odio no es bueno sí, Sus filias y fobias <risa> cada quien este, dice Jorge, dice, tenía números que le, dio More, que le dio Moreno Valle, por eso tiene ahora tribus y por eso buscan alianzas, los números solos no le dan y es una realidad. Sin duda, por eso creo que debemos vivir en una alianza grande, por supuesto, uh -huh. sí, sí, sí, por supuesto. Matilde Roldán nos está viendo. Eh, Jorge, no, ay Jorge pero estás, lo hubiéramos invitado no estás dice, hoy no por Dios dice, dice este que el tigre no es tigre, es gato uy no, dice, ah perdón es tigre, no, bueno ya Jorge no, ya, ya, esto ya es personal oye, no, ahora, ahora como en la escuela se ven a la salida, ya de plano no, no creo dice José Fermín Sánchez, dice el PRI al basurero de la historia, dice Francisco Romero, dice, buenas noches, señor diputado, aprueba usted el gobierno de San Pedro Cholula, te pregunta Bueno, es muy pronto para poder evaluar eh, la gestión, creo que llevan siete meses. Uh -huh. eh, me parece que eh, una evaluación sensata, real, deberíamos hacerla cuando se cumplan los primeros 12 meses de gestión. Uh -huh. ya. Y lo invito, por supuesto, a platicar y hacer la evaluación juntos para que eh, considere los temas que yo no traigo presentes, ¿no? Uh -huh, de acuerdo, pero estás, yo sí te veo muy presente en Choluna. Sí, ahí está, sí, sí, así. ahí está mi casa de enlace, ahí estoy, sí, sí, sí, Así es, ¿y tú cómo lo ves por el momento? O sea, ¿cómo ves la chamba? Hmm. ¿Qué le hace falta? ¿Qué está haciendo bien? Mira... Una administración municipal es lo más complicado del mundo Por eso cuando me dicen Es que estás haciendo todo para ser candidato A la presidencia municipal de San Pedro Cholula Ajá <risa> por favor. Ay, Ya te están diciendo sí, Por favor ¿Y ¿te, te gustaría ser no, alcalde no, no, de absolutamente. Cholula? ¿No? No, absolutamente ah, Si no me interesa Puebla okay. Yo prefiero que en Puebla Sea Osvaldo uh -huh. O Caro O Mario uh -huh. Riestra O Eduardo Rastra. Claro que soy mejor evaluado yo, pues imagínate <risa> Bueno, pues sí, pero no, o sea, como que no es tu, tu perfil, ¿no? Sí, no. Dice eh, eh, Gabriel Osvaldo Jiménez, ya este, Osvaldo, ¿cómo estás? Dice, el tigre es un buen perfil para competir por la gubernatura, te está diciendo Osvaldo. Dice, ¿Es, tenemos... ¿Es Gabriel o es Osvaldo? Es, es, se llama Gabriel Osvaldo, ¿no? no sí, claro no Ponte, Gabriel <risa> No, no saluda, bueno, mi Sí, Osvaldo. Es, es Osvaldo Jiménez Gabriel para los cuates, Gabriel Osvaldo Sí, yo también, me o sea, me saqué dando que ¿A poco eres Gabriel? Sí, me enteré hace como un año A ver, Gabriel, contéstame una pregunta ¿Sí quieres ir por la presidencia municipal? Ya dijiste que sí Ajá, ok Bueno, pero te lo está preguntando el tío O sea, en serio, contéstale Dice, tenemos a los mejores gallos. Dice, abrazo al tigre y, gracias, tigre. y a mí también, muchas gracias. Dice José Fermín Sánchez. Otra vez, dice, ese paso importante se, dice, se van a acordar el próximo domingo en las elecciones estatales, dice. Víctor Hugo Rivera nos está viendo. Dice mmm, Valentín Juárez. Dice, saludos Humberto Aguilar y a mí también. Muchas gracias, Valentín. Dice... Ay, más sobre la leche, ay no, ya, o sea, ya, ya, ya, lo, ya me voy a brincar yeah. eso Obviamente. porque, sí, o sea, qué pinche no. obsesión, perdón, <risa> obsesión, perdón por la de pinche, <risa> casi, casi dice mmm, Sayas, dice, eh, dice, bueno, déjame decirte una cosa, ¿eh? Ajá. para un mensaje para Jorge Bursas, no hubo una sola mujer que se ofendiera por mis expresiones, una sola, no, ¿y, y por qué porque ellas sí saben. No claro. que estirar la ley. No, y otra cosa, ¿Perdón? de estos temas hay que hablarse porque son tanto tabú. O sea, lo, lo que se requiere urgentemente sí son lugares, así como, como son los vestidores, los baños, en cualquier lado, en los aeropuertos, en la central camionera, en donde sea. Hay muchas veces que las mujeres, o sea, vamos al mercado, vamos a, a, estamos en la calle y de verdad un bebé. Es, en este momento tengo hambre, así en es. este momento me tienes que dar de comer, o sea, eh, a mí me pasaba que yo iba manejando, ¿no? Alegre iba atrás, ¿no? Bebecita, porque pues yo trabajaba y ahí me la llevaba para todos lados. Me tenía yo que estacionar, o sea, en el acotamiento, ¿no? Y ahí le daba de, de comer. Entonces, así es para todas las mujeres o sea, ¿no? y esto no puede ser un tema vedado por Dios oh, o sea eh, eh, sí el, el tiraleche es algo muy normal no amamantar es algo muy natural no, no, no. y hay que verlo y hay que hablarlo así porque porque en esa medida las políticas públicas así se van a establecer claro. para que pues para para eh, dar una comodidad no una necesidad ni es ni comodidad tigre es no, una necesidad. necesidad para todas las mujeres por eso yo Felicité al presidente municipal de San Andrés, porque es la primera vez que sí. se instalan módulos precisamente para que las mamás Uy. trabajadoras si tienen esa necesidad vayan a con sus y no que se metan al baño, o no que se vayan a su casa, Exacto. dejando de descuidado su trabajo y, y otra cosa también los baños no es un área para dar no a comer son, a hombre. claro hombre no, por Dios, es, es, es, es otra cosa así es, ¿no? Entonces, por eso lo diré siempre, si sí estuvo bien mi expresión, para que las mamás no tiren la leche en un baño qué es. bueno que se instalaron esos módulos ¿eh? así es, así es porque es muy normal que sí se riega, o sea, ¡Claro! porque eh, el cuerpo está sincronizado de tal forma que a, a, a una hora en específico ¿no? se, se, se vierte la leche del seno y, y al rato andan con la blusa uh -huh. todas eh, empapadas, Así es. esto es algo muy natural normal y, normal. Y, y, y muy incómodo, ¿eh? para nosotros las mujeres es algo sumamente incómodo y es la realidad del de 51 de las mexicanas no, en casi. este país, así que bueno, no, entonces hablemos del tema y lo hablemos, y hablemos bien. Claro, claro, no. Okay. Decía Lolita de la Vega, hablemos claro. Ah, sí, cierto, <risa> ya se me dio ah. un olvidado. Bueno, eh, ok eso ya me lo voy a saltar. Ajá, Andrés. Eh, Bach Rea nos está viendo, Luz del Carmen Arredondo también. Luz, un saludo. Ella es la eh, dirigente, es la presidenta del de Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Es, ah, ya. Es, Muy bien. Es, eh, ajá, no tengo gusto de conocerte, pero te felicito por este todo. colectivo, y la verdad, bueno, nos está viendo. Un saludo para ti. No, este, Osvaldo se está riendo dice, dice que no Dice que está puesto Eso. O sea, dice que sí, que está puesto O sea, que, que, que, que sí está puesto Eso. Este, Oscar Camacho dice Saludos Erika Y este Ok, hasta ahí ...hasta ahí porque Jorge nos volvió a decir... Pero, ...pero ya, ya leí todo lo que tenía que leer de ti Jorge... ...no es mala onda pero pues ya, ok... ...pero ya placa... Sí, no, no, no, no, no, no, no ...te invitamos de acá... ...nos tomamos un cafecito todos y ya... ...no, y participas... ...ok... Eh, ...el pan... Y sus, ...y sus match... ...a ver... ...¿cómo va esta... ...pues este divorcio que prácticamente ya estaba hecho... Eh, ya el tribunal ya dio un dictamen, dio de manera oficial y definitiva la presidencia a Augusta Díaz de Rivera, Genoveva Huerta lo reconoció, etcétera, hubo una reunión entre ellas, no les fue nada bien, Genoveva aquí lo vino a contar, dice yo no me vuelvo a sentar con Augusta porque no cumplió. Pues era por lo de su cuenta pública que había dicho que sí le iban a, que es normal, ¿no? Le iban a dar este, la palomita y luego ya no, o sea, un escándalo, bueno. Y después, una semana después, eh, tiene una reunión Genoveva Huerta con Eduardo Rivera. Eduardo Rivera hace un evento público, la invita, y bueno, pues ahí fue donde hubo el match, ¿no? Definitivo, dice Genoveva Huerta que ve con buenos ojos a Eduardo Rivera eso sí, dice, yo creo que él es el mejor para la gubernatura pero que si es, que hay género mujer pues que ella, va ella también ya alzó la mano no, ¿no? también dijo el tigre, ¿no? ajá, sí, ajá, el tigre también por cierto a, a, a, a Anatera no la mencionó pero dice, pero si es mujer yo voy también, entonces bueno, este, hasta ahí vamos en esta telenovela pero pues, pues la presidenta no, no, no hace match con Genoveva y estamos hablando de todo un grupo, ¿no? Es un grupo eh, eh, grande que re, es muy representativo de Acción Nacional. ¿Tú cómo ves las cosas? Porque es clarísimo que si no van juntos, pues menos posibilidades ah, hay. No, yo soy de los que promueve precisamente el que vayamos juntos y soy de los que rechaza eso de que Ah, ya se juntaron Lalo y Genoveva, ya, hubo acuerdo y tal, no, a ver, esto es mucho más allá y de mucho más profundidad, a ver, ¿quiénes podríamos, digamos, ubicar, tú sabes que a mí los grupos me chocan, yo uh -huh. soy un alma sí. libre, eh, yo soy, eso. pues sí, la verdad, <risa> verdad. te sientas con todo, me siento eso con sí todo el cierto. mundo, sí. eh, yo soy más bien, de los que suma en un equipo, uh -huh. ¿no? O sea, en mi equipo pueden haber PRIistas o uh -huh. DMC o de, Vaya, incluso Hasta del PAN o sea, <risa> Hasta los del hasta PAN, PAN. Puede estar, estar, pero uh -huh. yo no Creo que, ya porque se sentaron A platicar Lalo y Genovea, ya se resuelven las cosas, no, a ver Del equipo de Genovea, digamos que Los más representativos, quienes tú pudieses Ver, a Carolina A Osvaldo uh -huh. A Eduardo Alcántara yo con los tres llevo una extraordinaria relación Aurora Sierra también, bueno Aurora más ciudadana, extraordinaria relación con Aurora y con todos los demás o sea yo no necesito decirle a Genoveva oye Geno, me voy a sentar con Osvaldo, con Lalo, con Aurora pues con Caro, pues no porque uh -huh. creo que entre nosotros debe haber una confianza absoluta ¿sí? uh -huh. o sea hubo un, un eh, detalle que no es una infidencia Caro y Genoveva lo saben, a mí Genoveva me nombra, cuando era presidente del partido, eh, coordinador de los diputados federales de Puerto. Luego viene la contienda y yo me manifiesto a favor de Augusta. Sí, sí, sí, Sí. sí pasa. Y entonces como que dijeron, oye, pero si Genoveva te nombró, sí, pero ese no es un tema con Genoveva, es un tema de formas, es un tema de expresiones, de abrir la puerta, tal. De respetar trayectorias también claro, Porque llegué. bueno, de eso también se trata Por eso es el coordinador Exacto, Llega Augusta y me ratifica como coordinador Es decir, uh -huh. no, yo no, no porque a mí me haya nombrado eh, Genoveva Era ya un cheque en blanco para darle mi apoyo para la presidencia del partido Como ahora Augusta me nombra eh, coordinador No es un cheque en blanco para decir todo lo que está haciendo Augusta Está bien si hay algo que esté mal, lo voy a decir y lo voy a decir con todas sus letras, ¿eh? porque así siempre lo he dicho. A ver, si lo dije cuando este, el partido respondía al interés de una sola persona, uh -huh. al capricho de una sola persona, que no lo voy a decir ahora por favor claro sí sí por favor sí mm -hmm. eh, te, te fue bastante mal ¿eh? no fui muy feliz en Puebla sí bueno pues por eso te fuiste claro, a nivel nacional es del mundo. pues sí claro okay. <risa> pero entonces a ver ¿cómo, cómo va esta no este este reencuentro hablando de los reencuentros eh, sí sí va por un buen camino sí. es es real sí es real es real yo te puedo anunciar que en próximos días ...los diputados federales nos reuniremos... ...con el presidente municipal de Puebla... Uh -huh. ...a qué, pues hablar... ...de cosas que nos interesan... ...a los diputados federales... ...y al presidente municipal de Puebla... ...cómo voy a promover... ...que tengamos una reunión... ...con la presidenta municipal... ...de San Pedro Cholula... ...o con el presidente municipal de San Andrés... ...o con el presidente municipal de Cuautlancingo? ...a ver... ...somos del mismo partido... Pues ...vamos a ponernos de acuerdo para ser un gran equipo para lo que viene, ¿no? Uh -huh. De acuerdo. Ok. <risa> eh, eh, Jorge dice, el que las hace no las consiente. ¿Eh? <risa> Héctor Manuel Pérez Cuellar dice, te manda saludos cordiales. Bueno, dijimos primero de la autoexpresión, está bien. <risa> sí, así es. Pero bueno, ok. Pues muchísimas gracias Humberto Aguilar Coronado por estar aquí en Los Conjurados. Arriba Los Concurados. Muchas gracias. Así es. Querida Erika, muchas gracias a todos ustedes. Por la atención prestada. Como dicen los clásicos, ¿no? Ajá. A este momento. A este momento. Muchas gracias por su compañía. Soy Erika Rivero. Si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir. Échate un clavado a los conjurados. síguenos en nuestras redes sociales. Te mando un besito. Muy buenas noches. Bye. Iniciamos el 3, 2. Han escrito algo que tenga coherencia y lógica, que han dibujado algo original, eh, pintado, creado planos arquitectónicos, eh, compuesto música, compuesto letras para música. Todo esto, esculturas, eh, todo esto conforman, eh, constituyen obras. Y las obras son susceptibles de protección con derechos de autor. Es importante que ustedes sepan...